Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Mario, nos encontramos justo en la playa. No sé si reconocerán esta bonita playa que ya hemos hecho sí, ya unos videitos aquí. ¿eh? Pero ahora... Venimos a competir, Paul Exacto. Y vamos a hacer una competencia de castillo de, <ríe> de arena. arena Y ya traigo mi herramienta no. Con lo que te voy a ganar, Paul es te Mi te herramienta. herramienta ahorita todavía está guardada, Ten Mario Paul es esta. ¿Eh? esta es para ti Ah, Rosita sí, sí. Mi palita Rosita Y, y ahorita bien. vamos a competir, Mario Bien, Paul a ver, ahí ustedes van a decir cuál es el mejor castillo Ajá, exacto, ustedes van a votar De hecho, vamos a dejar en los comentarios una encuesta Para que voten quién lo hizo mejor Si Mario o yo? yo Yo pienso, te voy a ganar favor. Y Mario, ¿en cuánto tiempo debe estar listo el castillo? No, pues lo siempre, que sea? sí, tiempo bien. A lo que para, sea, ok, que sea, para los bonitos Que bonito. sea tu imaginación y okay. que sea tu, tu arquitectura Como la traigas Ok, favor. hasta que ya digan, ya está sí, listo Y ya quedó listo y okay. vamos a ver cuál es el mejor Hay Sin que trampas, no se vale copiar, eh, favor Ok, Mario, sin trampas y vamos Vamos a darle, vamos a empezar porque es algo chido. Fíjate Mario que yo nunca lo había hecho de chico. No, mucha gente que vive en la playa seguramente cuando estaba cielo lo hacían. Pero yo no lo hacía Mario, no Tú me no llevan a la playa, tristemente. No te traían a la playa, <risa> ni po, modo Mario. Y po, Así que hay que comenzar. Voy a ganar, Paul. nunca has sabido cómo se empieza un castillo de arena. Yo tampoco. Yo pienso que lo primero es marcar el terreno Mario, como todas las construcciones. Dibujar, Nuestra área de trabajo va a ser aquí, Exacto. todo esto. más está haciendo mucho calor. Muchísima, Mario Bueno, yo voy a empezar a marcar Mi terreno va a ser de un kilómetro por un kilómetro Ok, ¿Sale? marca todo tu terreno, Mario Aquí, primero voy a marcar ¡Ay, qué delicioso Aquí va a ser mi línea de mi terreno Compré 10.000 hectáreas 10.000 hectáreas Ajá. ok Vamos a empezar aquí Entonces a lo que veo mi área de trabajo Va a ser aquí al ladito Exacto Ahí está, mira, todo es un rectángulo Ok, está bien, Mario Ahorita yo voy a comenzar la mía Vamos yo... a hacerlo un poco más grande que Mario Ah, sí, más grande Aunque va a ser más trabajo, eh Sí Aunque okay. la pala rosita no se raja <risa> Vamos a marcar de aquí Oh, sí se curvea Ojo, Paul No se vale copiar Terrenos tampoco, ¿eh? Ah, bueno Entonces vamos Pueden a hacer circular, Algo diferente Vamos a hacer Un creatividad Un hexágono Oh, me gustó este hexágono, Paul Así ah, Una bolita <risa> <risa> Y pues Hay que darle Ya está hecho está La primera base Que vamos es a el ir, terreno Les vamos a ir mostrando No todo Paso por paso Porque <risa> imagínate <risa> Es muchísimo, Mario Se van a enfadar más Va a, a durar dos milardo, horas No, Exacto. vamos a mostrarles Un resumen De cómo van nuestras casitas Exacto en, ¿Qué te parece? ¿En cuántos minutos volvemos, Mario? En, Yo pienso que en un segundo. En un segundo, pues... <risa> bueno, pero nosotros vamos a hacer unos minutos. ¿15 minutos? De no, sé, no sé. 15 ¿cómo? minutos para que nos vean ahí haciéndolo rápido, pero ustedes lo van a ver en un segundo. Vamos, Mario, a hacer los primeros pasos, Mario, para nuestro castillo. Exacto, vamos a continuar con nuestro castillito de arena. estás haciendo? Estoy rascando como perrito. Como perro. Como perrito. Ah, no, estoy haciendo es que cambió mi idea. A ah, ¿sí? un hexágono de un circo. Es mejor, Mario. Fíjate. Confía en mí, confía en mí. Fíjate, yo ahorita Ajá. voy a hacer mi primer montaña de arena. Pero voy a ver si me sale, Paul ¡Oh, Mario! Vamos a ver si me sale la primera... Yo ahorita nomás estoy haciendo el terreno, miren La primera montañita de arena, vamos a ver si me sale, ¿eh? Ajá. Porque yo, yo lo he visto fácil, pero en otro lado me dicen que es complicado Sí, dicen que es complicado, Mario, pero pues ya tienes la base Tengo que aplanar aquí Ok, ok, ahí Ajá. vemos a Mario planar. Dándole nalgaditas a la arena Tengo que compactarla Oh, oh, creo que salí mal, vamos No bien. Ya casi, Mario. A ver. ¡Oh! ¡Un pico! Ahí está, ahí está. El es famoso que, pico. Es que realmente esa es la, es la torre mayor. La oficial. Ah, ok, la del medio. medio. Déjenme cuenta que ahí voy a construir la oficial y al lado voy a construir como si fuera un hotel. Ah, si llegan invitados, rejas. si llegan invitados, pues los voy a los voy a pasar ahí. Ah, a pues los está bien. Individuales. Muy bien, Mario. Y yo... esa va a ser mi casa, mi castillo. Sí, la mera, <risa> la casa principal donde se hace el baile, en medio. No, donde yo duermo Pablo. Ah, no, <risa> la es, más grande. El baile el baile va a ser en otro lado, allá en la esquina. Aquí, aquí <risa> esto va a ser el río, el famoso río de todos los castillos que no, que cruza por un puente. Ok, Mario, me parece muy bien. y Pues ahorita vamos a continuar y les vamos a mostrar. ¿Tú ya más o menos tienes una idea de qué mi, va a ser? Sí, me avance, haz de cuenta que va a ser... No, nada parecido a lo tuyo, es un círculo, más que yo voy a poner dos cuartos principales y voy a hacer aquí tipo Y si más invitados, ¿cómo le vas a hacer por meterlos? Pues vamos a hacer una, una allá <risa> porque aún falta terreno por mí. <risa> ¿Qué pasó, Paul? No sé, Mario, hice algo mal, como que no sale, no. <risa> no, no, no, no se quebró. La esperanza muere al final. A ver, ¿tú ¿no sabes hacer montañito o qué? No, Sácalo, lo, ponlo ya, así y ya. parejo. Parejo, tiene que salir. ya, oh, bien, ya salió. salió. Toma lecho. pues de media oh, hora. Mario. Como que no se nos da hacer este, a hacer los castillos sí, de él. yo ya llevo ventaja Bueno, sí llevas más ventaja que yo Como no, todavía no finalizo, mira no. Ahí va, ahí va de poco a poco No sé qué está haciendo, pero Estoy haciendo el intento Yo tampoco sé qué está haciendo, yo mira. Sí, yo sí creo que te gane Esa es, es la diferencia Pues sí <risas> Pues sí, ¿por qué te das por vencido? Uh, está difícil, Mario No, es fácil Ahorita voy a hacer la segunda, a ver si puedo De todos modos ya llevamos ventaja Bueno, Mario lleva más ventaja que yo Ahí va pues Ahí va, de poco a poco. Sí no, se puede. Sí, sí, es cansado, como dices tú, eh. Ah, sí, luego Mario. Ay, no nos llega el agua. Está nublando Parece que va a llover, eh. a llover. nuestros castillos! Parece, ¡No! Parece que va a llover. El cielo, el cielo está, está nublando. nublando. Parece que no. va a llover. Ay, Mario no, estoy mojando. Paúl, botecito, pues hay que darle prisa porque si no esa competencia se va a tener que posponer otro día. O se va a posponer por la lluvia. <risa> ¿Qué es eso, Paúl? ¿Es la casa del terror? ¿El castillo del terror o qué? No se me da construir castillos, Mario. Ah, <risa> Fíjate, ya, yo aquí... Llevo aquí como una hora, 20 minutos, Mario, <risa> y no puedo hacer nada. Yo la verdad sentía ah, que iba a tener ah, más competencia, pero no, ya veo que no. No, no pude. Pero ¿sabes qué parece eso? Parece como... Un cangrejito se está asomando Una o, rana, mira. O una rana, exacto. Se está asomando como ahí, <risa> debajo de la ahí tierra. Ahí está como. la carita, mira. Un ojito. No puedo. No puedo, no los ojitos. Ahí están, mira, Mario. Y pues yo acá ya construí mi imperio. Acá oh. mi, mi guarida, mi casa, mi castillo. Se te está quedando mejor. Porque yo soy el príncipe, Paul. Yo ya destruí hasta el río. <risa> yo Está bien bien armado. Ya se me está cayendo un poquito. pero. ya se me cayó. Miren, aquí es mi casa. Aquí van a llegar mis invitados en esas chiquitas. Y aquí va a ser mis cuartos. Uno, dos, tres, cuatro. Tiene buenas habitaciones, Mario. Muchas habitaciones. Incluso estas son las torres. Aquí es donde son como miradores. De ahí se va a ver más alto. <risa> De ahí se, se va a ver. Va, de aquí se va a ver tu castillo del terror. Ah, no puedo. Es que y es difícil la arena. De este lado se va a ver la maravillosa vista hacia el mar, mira. Y de mi casa pues se van a ver las piedras. Esto en vez de castillo parece cama. Oh, con almohada. Oye, ¿por favor, ¿y si te enterramos? No. ¿Eh? Me va a picar la arena. Te enterramos. No. Vamos a ver qué pasa, porque ya veo que tú no eres buen, buen competidor y la wow. opción va a ser tu castigo que te vamos a enterrar. Así. Yo pienso que ya aquí finalizamos, Mario. Los... <risa> es que, es Fíjate, que no puedo. Yo quería buscar unas piedritas para adornarlo. Adórnalo. En lo que lo termines y ya comenzamos, Mario. Y ya. te, ¿Te das das por, que ver el resultado por vencido ya, entonces... Es que no puedo. <risa> Miren. Miren, eh, se va a desbaratar. ¡Oh, ah. no! ¡Es tu balde, Mario! Es no, mágico. no es cierto, es el mío. No voy a creer que un niño de cinco años que te gana hacer un castillo, Paul, porque yo ayer o antes pasé por la playa y un niño tenía un castillo mejor que el tuyo. A ver, el segundo. ¡Oh, me está saliendo de la cámara, Mario! Te voy a ganar y más rápido. Te estás luciendo, Paul. Pues miren, ya así quedó mi castillo Nomás que ahorita vamos a buscar unas piedritas A ver si, a ver si no. las encontramos oh, Unos caracolitos Sí, está bien, mis oh, tres torres oh, Ahí viene la lluvia, Paul Cada vez más cerca, maldita sea Y no acabo <risa> mi castillo Mira, aquí yo ya encontré unos caracoles Fui a recolectarlos para aquel lado, pero lo que fuiste es aventajé. Sí, oh, ya miré. Oh. ¡Oh, Paul, es una ciudad alienígena. Ajá, exacto. Es un castillo moderno. Vamos a ponerlos, Paul. Yo pienso que en la entrada, para que sean bonitos, ¿no? Está Mario poniendo los últimos detalles de su castillo. Sí, allá está el mío, está chiquito en comparación al de Mario. Pero la de Mario ya es un castillo del rey. que soy el rey yo. Exacto. <risa> soy el rey León. Soy el Simba. Eres el Simba, el Simbañable. <risa> el el sin bañarse, más bien el dicho. <risa> Ahorita yo me voy a echar un clavado ahí. Un clavado este. porque Mario. Está muy fuerte el sol, estuvo muy fuerte Ahorita ya se empezó a nublar, hemos estado Sude y sude, vean cómo estamos desudados Hasta estamos de la suda. cola, sudo, mira ajá, exacto Se nota que, que eres de Vallarta cuando te suda La cola, cuando te suda la cola Es porque tienen mucha calor, ajá, exacto Mario, no manches Mario, mi chacla Se la lleva al mar Fíjate Mario, que son estas, es el arroyo Además que está seco porque no ha llovido Ah, ok, eh, como en un mes vamos a entrar En temporada de lluvia y ya se va a llenar ah. Sí, aquí siempre llueve muy poco porque pues no sé, pero llueve poquita no, y pues miren, no. así quedó ya mi castillo mi castillo oh, real no, y allá está el castillo de Paul aquí está, aún no terminado pero no creo que lo termine pero miren, Oye, es Paul. lo que aventajé en 15 minutos Mario, en qué, menos de 15 minutos ¿y qué pasa si lo deshacemos? No. deshazlo pero con una marometa, te la perdono con una con una mortal ¿con una marometa la sí, con esa te la, te la perdono a ver, quiero ver cómo mira sí, oh, oh, Ah, déjame era? deshacerla yo con una ah oh. oh, Se deshizo No sé si deshizo Sí se deshizo ya Ah, cayó Cayó un metido. Oye, pero, pero es buena idea enterrarte ahí Hacemos hueco y te enterramos Yo pienso que este video, pues, fue un fracaso, la verdad No sé por qué, pero Fue un fracaso hacer los castillos, obviamente Pero creo que la intención fue la que contó Mario Y también tu castigo que te vamos a enterrar ahorita Ponte Ok, ahí, aquí mismo. De todos modos tenemos herramienta, miren. Pura herramienta. Pura herramienta de la buena. cara. Pues bueno, ya finalizamos con el bebé Paul. A ver. Hola, di, hola. Dile, mueve la cabeza. A ver, muévela. Mueve sí, la, <risa> la cabeza. ¿No? Sí, sí o no. Sí. <risa> no okay. Lo que no lo que es no tiene nada que hacer. Sí. <risa> <Hola>. <risa> ¿Qué pasa si te piso, Paul? A ver. Ah, ah, ah. Nah, no pasa nada. <risa> no pasa nada, ¿no sientes nada, ah, Paul? Ah, sí, tu <risa> <risa> Y <risa> <risa> <Sí>, pues bueno Que si pesa la arena Mario ¿Sí? ¡Oh, me desbarató su lapanza! ¡Ah, Mario! Ahora sí ya me eché ese chapuzón Porque traía mucha arena en la boca Y pues espero les haya gustado este video Ya vamos a finalizar Sí Es una, es una tarde que no teníamos nada que hacer <risa> Y, y nos las preferimos grabar Esperemos les haya gustado este video Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Sí que ya, queremos a favor, ya queremos llegar a 10.000. mil ya queremos llegar a 10.000. Todo esto lo hacemos con mucho amor para ustedes Y aparte, Mario También vayan a seguirnos a, la, a las cuentas de Instagram Que van a aparecer por aquí también Ajá, exacto Ahí. Y paún pues aquí dejamos este, este video Espero les haya gustado Ajá. Sí, esperemos les haya gustado ese pequeño Paúl <ríe> que, que hizo Mario de mí Y hasta el siguiente video Mario Vinny, ¡Hasta la próxima!